Tercera ejercitación, igual que las anteriores, pero ahora en la posición de pies hacia adelante que nos va a permitir encontrar nuestro límite delante y nuestro límite atrás. Dentro de estos límites vamos a buscar encontrar situación de baile sin despegar los pies. No es esto, ni esto. En esta situación vamos a buscar... Liberar la cadera y liberar el pecho para poder generar un baile agradable. Cuarta ejercitación. De la misma manera que lo hicimos lateral, hacia adelante y hacia atrás, lo podemos hacer por atrás. Y generar situación de baile con nuestro torso en límite, el límite. Luego podemos liberar la cadera y el pecho para jugar. De la misma manera, cuando me cansé de esa posición, voy a pisar, voy a cambiar y voy a poner un pie atrás. Quinta y última ejercitación. Esta ejercitación es la combinación de las anteriores. Es decir que, en un primer momento me voy a encontrar con los pies juntos, voy a entrar a balancearme dentro de mi equilibrio, como en el primer ejercicio, y voy a buscar llegar al límite de adelante, tanto con la cadera, como con los hombros, el pecho, y recién ahí voy a generar una nueva superficie de traslación para empezar nuevamente a jugar en esa superficie mi baile. Acuérdense de que es posible tener movimientos de cadera y de pecho para bailar. Una vez que llego a este lugar puedo elegir una nueva superficie de baile. Y así vamos a ir combinando todas las posibilidades de baile, empujando nuestro equilibrio desde el torso, y así generar una sensación de que estoy moviéndome desde el torso y no desde mi pies Espero que esta ejercitación les permita empezar a comprender esta manera de movernos en el tango, para poderlo hacerlo agradable al estar abrazado, con un compañero o compañera. Muchas gracias y sigan viendo nuestros videos.